Formación del profesorado, un 60% menos. Educación infantil y primaria, 16% menos. Educación compensatoria, 90% menos. La inversión en la escuela pública sigue 6.500 millones por debajo de lo que se invertía en 2009. En cambio, la financiación a la escuela privada subvencionada no solo ha recuperado los niveles previos a la crisis, sino que ha aumentado 120 millones. Y esto no es una casualidad, es una opción ideológica, la opción por una escuela clasista y dual. Que esta cronificación de los recortes, que esta baja inversión, significan, sobre todo, menos oportunidades para quien más lo necesita. Y esto es lo peor que le puede pasar a un sistema educativo, que ya no sirva para corregir desigualdades, que ya no sea ascensor social y que se convierta en un instrumento para la reproducción de las desigualdades existentes. Señor Méndez de Vigo, yo no sé si usted es un novio de la muerte, lo que sí sé es que es un mal ministro de Educación, no ha movido un dedo en todo un año. Si ustedes tuvieran la más mínima voluntad de hacer reformas educativas habrían aceptado Enmiendas del Grupo Confederal Unidos Podemos, garantizar plazas públicas a las familias para aumentar la dotación en los comedores escolares o para la creación de un Fondo Social de Inclusión Educativa. Fulminan, por ejemplo, el programa destinado al deporte escolar, dejando claro que el deporte a ustedes les sirve para hacerse una foto. ¿De verdad piensan que se puede apoyar? el deporte femenino con 260.000 euros. Esa es su apuesta para las mujeres deportistas que en los últimos Juegos Olímpicos cosecharon la mitad de las medallas de nuestro país. Un ministro que sigue maltratando a la escuela pública y financiando a la escuela privada que segrega por sexo. Y un ministro, en definitiva, que está más cómodo haciendo de portavoz del Gobierno que trabajando por la educación y el deporte de nuestro país.